que nuestra presidenta eh, Juanita Palma está con problemas de conexión así es que me va a tocar a mí hacer esta primera parte y ayudar un poco la, en, la, en la coordinación de, de este conversatorio eh, entonces para partir bueno, primero voy a agradecer a nuestros expositores que eh, van a compartir con nosotros algunos de sus de sus planteamientos, propuestas que tienen con respecto a la temática de este conversatorio, que tiene que ver con los principios fundamentales para la gestión eh, de los ecosistemas forestales nativos en el contexto actual que estamos viviendo en Chile. Y actualmente yo soy el vicepresidente de la agrupación, soy, por supuesto, soy ingeniero forestal también, eh, y desde más o menos principio, primer semestre de este año, bueno, hemos asumido eh, el directorio por... Eh, por los dos años que, que vienen, y bueno, nos interesa muchísimo eh, coordinar y, y fomentar la discusión sobre, sobre estas materias. Eh, la, la agrupación de ingenieros forestales eh, es una agrupación eh, que existe desde hace ya bastante tiempo, el año 1993 fue creada eh, y corresponde a una organización sin fines de lucro, que actualmente reúne alrededor de 200 socios, ¿no es cierto?, que están eh, apoyando y participando en las distintas iniciativas que eh, nosotros proponemos y planteamos a la discusión con distintos actores de nuestra sociedad. Eh, el ámbito nuestro, por supuesto, son eh, los bosques nativos eh, y todos los ecosistemas que tienen que ver y se relacionan con los bosques nativos, incluyendo aquellos de zonas áridas como las formaciones xerofíticas que históricamente han estado también bajo el alero de las políticas y las regulaciones forestales en nuestro país. Eh, promo nos interesa promover profundamente eh, el desarrollo forestal sustentable, por supuesto con un enfoque muy importante y central en los bosques nativos, eh, pero también eh, en la relación que tienen con la, eh, los distintos grupos humanos eh, y las comunidades locales en cuanto a la distribución y el efecto que tienen los beneficios que estos ecosistemas eh, proporcionan a la sociedad en su conjunto y en particular a las a, a poblaciones locales. Eh, nos interesa también, en, especialmente en los tiempos actuales, eh, promover ¿no es cierto? la comprensión de la importancia de estos sistemas naturales y... Eh, generar también eh, a través de distintas, los distintos mecanismos de difusión y educación ambiental, un compromiso cada vez mayor de la sociedad con eh, la conservación y el manejo sustentable de los bosques nativos, eh, formaciones serofíticas, eh, y promover una visión eh, en que el ser humano es parte integral de estos sistemas. Eh, basado sobre todo en un compromiso social, o en valores importantes que tienen que ver con el compromiso social, la participación, la democracia, la tolerancia, el respeto y la transparencia. Eh, en nuestro objetivo en general es eh, promover la opinión pública, una visión profesional, eh, positiva frente a los problemas y desafíos que tiene la conservación, el manejo, y la restauración de los bosques nativos y de los ecosistemas asociados, en particular también la formación astrofítica puesto que eh, es allí donde se concentran las mayores necesidades actuales, dada la situación bueno, por la que atravesamos como país, ¿no es cierto? y los desafíos que nos enfrentamos hacia el futuro, especialmente en un contexto de eh, cambios eh, globales, como eh, el cambio climático, que está generando también eh, muchos eh, efectos, muchos impactos, muchos problemas en eh, en nuestros ecosistemas y en las poblaciones eh, locales. Eh, bueno, para abordar hoy día este conversatorio, tenemos eh, tres expositores que van a presentar distintos puntos que, eh, bueno, tienen que ver con la temática general del conversatorio y en la segunda parte vamos a dejar eh, la palabra abierta para eh, las consultas, las preguntas y o los intercambios de opinión que podamos ir coordinando. En este sentido, bueno, vamos a partir entonces con eh, nuestra directora ejecutiva, Jennifer Romero, eh, que es, eh, bueno, como ya lo dije, la directora, la directora de nuestra agrupación, eh, cuya base está en la ciudad de Valdivia, eh, y que nos va a presentar eh, el primer eh, módulo que tiene que ver con eh, el, el nuevo... Eh, sistema, el nuevo modelo que nosotros estamos eh, promoviendo para eh, para el para enfocar el desarrollo en el mundo forestal. Jennifer es ingeniero forestal de la Universidad de Chile, eh, tiene un máster en manejo de recursos y medio ambiente en la Universidad de British Columbia eh, y es una activa eh, promotora y participante de las iniciativas de la agrupación desde su rol como directora ejecutiva. Entonces Jennifer, si estás lista, te dejamos ahí la palabra por unos diez minutos, ¿no es cierto?, para presentar esta primera parte y continuamos luego con las próximas dos intervenciones. Jennifer, ¿estás en condiciones de partir ahora? Estoy, sí, aquí ya, voy a compartir vamos, pantalla. Vamos contigo entonces. Vale, ¿se ve bien la pantalla? Sí. sí, claro. sí claro. Muchas gracias, Andrés. Les pido disculpas por este fondo y esta luz que tengo. Hubo un corte generalizado de luz en mi, en mi sector, así que tuve que arrancar rápidamente donde pude. Así que aquí estoy donde pude conseguir internet. Así es que, le, perdón por eso. Pero bueno, ustedes más me escuchen que, que me vean. Así es que, bueno, lo que les voy a contar yo, de lo que les voy a hablar es de un nuevo modelo forestal, este nueva, este, toda esta idea que hemos estado trabajando nosotros nuestra agrupación hace ya bastantes años, eh, de hecho tenemos dos publicaciones eh, de las que les voy a contar eh, ahora, ¿ya? pero en la que me voy a enfocar más es en la segunda publicación, que dice allá abajito, publicada en diciembre del 2019 y que fue lanzada el 20 de julio del 2020, lamentablemente ya había empezado la pandemia, entonces no pudimos hacer la distribución que, que hubiésemos querido. Eh, un segundito, ahí voy a pasar. Este, esta segunda publicación, ya les voy a hablar de la primera, contó con dos editores, 22 autores, 6 colaboradores externos. Los autores son socios y socias de la agrupación y colaboradores personas externas que nos quisieron apoyar y ayudar con conocimiento técnico en la elaboración de este libro. Y ahí un par de fotitos de cuando nos reunimos, fue un proceso bien largo y bien participativo. Eh, antes de contarles de qué se trata, que aquí está el, el índice de este libro, les cuento que hay como esta primera publicación, que se llamaba Hacia un Nuevo Modelo Forestal. Esta publicación está disponible en nuestro sitio web, eh, lo pueden descargar, es un libro, y ha habla de un diagnóstico del sector forestal y de propuestas también generales ¿ya? para un nuevo modelo forestal. Fue como la precuela, ¿cierto? De este trabajo más específico que hicimos y que es del que les voy a hablar ahora. Entonces, este libro que lanzamos ahora hace poquito, del el 2020, habla de estos temas. No los voy a leer ahora porque les voy a ir contando, pero son ocho capítulos que hablan de distintas cosas del sector forestal, que es bastante más amplio de lo que probablemente ustedes imaginan, los que no son forestales. Entonces ahí les voy a ir comentando. El primer capítulo habla del sector forestal y la seguridad nacional. Esto suena como raro, esto de la seguridad nacional. ¿Y de qué se trata? Ya les digo. Miren, El primer capítulo habla de reducir la vulnerabilidad climática a través del manejo de ecosistemas forestales Específicamente hablamos de la escasez hídrica, de la ocurrencia y voracidad de los mega incendios, del tema de las migraciones, del campo a la ciudad y de este concepto de seguridad nacional. ¿ya? ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que el tema de manejar los bosques nativos, conservarlos, es decir, usarlos en forma responsable y recuperarlos es un tema de seguridad. ¿Por qué? Porque sin eso no tenemos agua, no tenemos oxígeno, no tenemos un montón de cosas que necesitamos los humanos, y los no humanos, en general, la naturaleza, ¿cierto? Para poder persistir. Entonces, no hablamos de seguridad nacional como de una cosa fronteriza, como una cosa militar, sino que es un tema de seguridad de vida, ¿ya? Queríamos instalar este concepto. Eh, el segundo capítulo, que también es como más general, igual que el primero, habla de instrumentos y nuevos desafíos. Aquí una imagen que es bien interesante, no, no quería detenerme tanto, pero aquí hay una imagen que mezcla varias cosas. Podemos ver animales, podemos ver bosques, podemos ver cultivos, podemos ver una serie de cosas que están conversando, no de la mejor manera, probablemente, de los bosques que están un poco degradados, qué sé yo, pero eh, cómo interactúan en el paisaje. Entonces, de esto habla este capítulo, del ordenamiento territorial, de la planificación del territorio, porque sabemos que este concepto legalmente no existe, es decir, hay instrumentos de ordenamiento territorial. Hay incluso recién publicada, no tan recién, un año, un poco más, una política de, de ordenamiento del territorio, pero es una política, es una directriz, pero no hay una ley, no es una cosa vinculante, ¿cierto? Lo mismo en los instrumentos que existen. Entonces hablamos de, este, de esto del ordenamiento territorial y de propuestas para que haya este ordenamiento con énfasis, obviamente desde el punto de vista forestal, ¿cierto? Con énfasis en la interfaz urbano-rural, en la escasez hídrica nuevamente, en las cuencas como unidad de paisaje, no en temas eh, de unidad de paisaje como en una cosa administrativa, cierto como de regiones, provincias, sino como de una cosa geográfica y biológica también, unidad de paisaje. ¿ya? Hablamos también de los incendios forestales, porque ocurren la voracidad en relación con, el, con la ordenación del territorio. Hablamos de restaurar los ecosistemas, del desarrollo local, de los corredores biológicos, biodiversidad y otros temas. También hablamos del cambio climático. Eh, en cuanto al manejo de los ecosistemas, de los bosques, la capacidad de carga de los sistemas, la protección y conservación de los ecosistemas forestales, ojo con conservaciones, es algo que yo siempre recalco bastante, conservar significa usar en forma responsable, gestionar, ya. no significa no tocar, conservar significa que vamos a usarlo en forma responsable y que nuestras acciones van a contribuir a que estos ecosistemas al menos persistan y se mejoren, ¿ya? Puedan, puedan persistir a lo largo de la, para las futuras generaciones también. Hablamos de reducción de gases de efecto invernadero, del sistema de evaluación de impacto ambiental, y de políticas acordes y evidenciar los efectos del cambio climático. ¿ya? Todo esto son como cosas muy transversales, muy generales, que, tienen que, que tenemos que conocer todos. Hablamos de los incendios forestales, del desarrollo industrial y las plantaciones, cómo se relacionan esas cosas, eh, y hay algunas propuestas en materia de, eh, legal, de prevención, de planificación y de economía. Hablamos también del suelo, sus funciones, las amenazas que, que sufre el suelo. El suelo es, es un componente muy importante de los ecosistemas. Sabemos que almacena incluso más carbono que los propios árboles. ¿ya? Y hablamos de propuestas para garantizar su sostenibilidad y productividad. Productividad en todos los términos, ¿eh? no solo económico sino también biológico El tercer capítulo habla de visibilizar a la gente en los territorios forestales. ¿Y por qué? Porque se habla mucho de los territorios forestales y se piensa que son las plantaciones forestales y punto y que hay gente como aledaña por allá que de alguna forma le afecta a las plantaciones y que eso es todo. Pero no, esto es mucho más que eso, aquí la imagen lo muestra, o sea, es, aquí hay una familia que está viviendo, esto no lo veamos de forma romántica, está viviendo en condiciones bastante precarias, en un suelo bastante degra degradado, está rodeada de bosques, eh, trabaja con ganadería probablemente, pero hay que vi visibilizar sus demandas, sus problemas, cómo les afecta también todo el tema del, del, del desarrollo forestal, ¿cierto? Entonces hablamos en este capítulo de las características de la población rural en particular y de propuestas para subsanar estas asimetrías, asegurándoles esta seguridad de la que hemos estado hablando, ¿ya? Para que sean sostenibles los pequeños y los medianos productores, hablamos del desarrollo local, de la institucionalidad que los, que los rige y de los instrumentos de fomento también a que ellos pueden acceder. Hay mucho énfasis en el rol de los municipios y de los actores territoriales, lógico, y queremos pasar de un modelo unidimensional a uno multidimensional. Eh, nuestro libro, y, y tenemos varias infografías que muestran, esto, esto es solo un ejemplo, que son cosas como, yo creo que para muchos de nosotros de pero grullo, es decir, pasar, en la primera, en, en la izquierda, de plantaciones puras, homogéneas, a bosques nativos o mixtos, con plantaciones reguladas. Eh, no, no se trata de que no hayan plantaciones, sino de que haya regulación, de que haya convivencia en el territorio. Relacionado con eso, monocultivos a cultivos múltiples, que pueden ser parches de monocultivos, cierto, pero pueden convivir de distinta forma, que no sea todo homogéneo, todo maximizar con una especie de la misma edad y con una cantidad de hectáreas increíbles. Estamos hablando de, de las típicas plantaciones forestales, ¿cierto? Eh, pasar de concentración de recursos a distribución de recursos, en fin. Eh, lo mismo en la, lámina, en la lámina que sigue. O sea, pasar de este modelo tradicional a un modelo mucho más equitativo. Eh, dentro del mismo capítulo hablamos también del conflicto de empresas forestales con el pueblo mapuche, o del conflicto chileno-mapuche también, y proponemos algunos caminos de solución. Nosotros no pretendemos aquí dar clase de política o de cómo se soluciona esto, si tuviéramos la solución la, la habríamos dado, ¿ya? Pero, pero tenemos algunas propuestas que se basan en tratados internacionales, en sistemas de certificación forestal, ¿ya? Que, que ponen ciertas condiciones y cierta forma de convivir en los territorios proceso de restauración ecológica de la empresa comunidad, y proponemos algunos ejemplos que se dan en otros países, ¿ya? donde hay también conflictos de este tipo, pero se han, se, han, se han ido resolviendo se están resolviendo de alguna forma. Hablamos de trabajo digno, seguro, justo y permanente, y de qué significa eso. Hablamos en el libro también de áreas silvestres protegidas y de la gestión comunitaria de estas áreas, y un poco, hilamos un poquito más fino en las propuestas de planes de manejo, en el seguimiento y evaluación de las acciones que se tomen o no en conjunto, ¿ya? de una gobernanza comunitaria, que es el concepto este de ecodemocracia. El cuarto capítulo habla de los ecosistemas en el nuevo modelo forestal, habla de la conservación, recuerden, de nuevo, conservación, el uso responsable, usar, gestionar, la recuperación, la ordenación y el manejo. Y dentro de esto hablamos de bosques nativos y formaciones xerofíticas. ¿Qué son estas cosas de las formaciones xerofíticas? Son esta vegetación que nosotros podemos ver en la zona central, centro, norte y norte, que son como lo que uno entiende como las cactáceas, como las yaretas, como estas, esto más como desértico, semidesértico, ¿sí? que son muy importantes porque esas formaciones permiten también la retención del agua y del suelo en zonas que en realidad casi no hay agua. Entonces es muy, muy fundamental también preocuparnos de estos ecosistemas. Entonces hablamos de propuestas para que estos bosques nativos y formaciones xerofíticas eleven su prioridad frente a la comunidad, que la conozcan también. ¿ya? Hablamos de compensaciones que hacen las empresas, la recuperación de los saberes locales en torno a esto que es súper importante. Se conoce un poco más eh, cómo funcionan los bosques nativos, pero no es muy conocido el tema de las formaciones más áridas. ¿ya? La restauración, todo de nuevo relacionado con la seguridad nacional, o seguridad de las personas multifuncionalidad de estos ecosistemas y otros elementos. Hablamos también de las plantaciones forestales tradicionales, la necesidad, necesidad de su reordenamiento, las limitaciones que hay con el ordenamiento del territorio, y hablamos de algunas propuestas a nivel de paisaje, que es más macro, y de rodal, que es como, ¿cierto? como más de, de grupo de, de árboles, en materia social y en materia económica también planteamos eh, a las cuencas hidrográficas comunidades de manejo de manejo que es lo que habíamos hablado también al, al inicio y nos referimos a una estrategia nacional de cuencas hidrográficas el quinto capítulo habla de los productos del bosque y de las plantaciones estamos diferenciando bosque de plantaciones una plantación de cerezo una plantación de palto una plantación de pinos no son bosques verdad son plantaciones que no tiene, no es peyorativo digamos son cosas distintas jennifer dos do minutos ¿Sí? cerrando Ah, ya, voy a apurarme porque me queda un poquito más. Eh, entonces... Hablamos de productos forestales no madereros, que también son, por ejemplo, hongos, frutos, o el mercado de los hongos es bien grande. Entonces, ¿cómo comercializar, cómo cambiar los paradigmas en torno a estos productos, ya que existen y que no se ven? Hablamos también de la biomasa, de la energía, que no solo es la leña, también hay otros productos, pero cómo los productos madereros, de alguna forma, participan en la matriz energética de, de Chile, que representan el 24%, que es la segunda luego del petróleo. ¿ya? Entonces, hablamos de algunas propuestas ahí, sobre todo de dar valor agregado a estos productos. Y hablamos también de la transformación industrial de la madera, ya los problemas de la industria forestal primaria, lo que conocemos clásicamente como la industria forestal y los, los, pro, los problemas que acarrean. El sexto capítulo habla de la sociedad y el conocimiento, y principalmente se refiere a la educación forestal. Nosotros somos forestales, entonces hacemos propuestas en lo que más o menos entendemos. Habla de la educación forestal universitaria, también hacemos referencia a la educación técnica, y más que nada tiene que ver con que ahora tenemos que Trabajar con otras disciplinas, tenemos que trabajar mucho con las experiencias de terreno, tenemos que tener un currículum adaptativo y ir cambiando, porque el cambio climático y otros desafíos nos van trayendo desafíos como muy rápido, ¿no? que no era tan así antes. Y tenemos algunas propuestas en materia de investigación. El último capítulo, antes del cierre, eh, trata de gobernanza hacia un nuevo modelo, y habla de las diferencias entre gobernanza y gobernabilidad, eh, la necesidad de la participación, ¿cierto?, Cómo, cómo funciona esa participación, terminar con el rol subsidiario del Estado, y cómo vincularnos con otros sistemas también como el agro, que son muy importantes, el bosque también se relaciona con el ganado, con otras actividades productivas, no productivas, con el paisaje, cómo hacer que esta gobernanza eh, contemple a todos los actores y cómo participan todos estos actores, sobre todo ahora que tenemos una, tendremos una nueva constitución. Y el libro cierra con esto, con el camino para la implementación de un nuevo modelo. Ya sabemos que es urgente, que necesitamos procesos participativos y democráticos. Esto es bien importante, que tienen que haber acciones diferenciadas según territorio. Eh, Chile es muy diverso porque es largo en términos geográficos y en términos ecosistémicos. Entonces... Eh, tiene que, y, y es muy distinto en términos culturales también. Entonces hay que admitir esta realidad de los territorios cuando aplicamos cualquier acción política, ¿cierto? Tiene que ser flexible y dinámico este nuevo modelo forestal, por lo mismo, porque los cambios, el cambio climático, y tiene que haber una evaluación, un registro de avances, retrocesos, causas, para poder ir avanzando. ¿sí? No voy a leer esto, pero eh, solo la última frase que dice bienestar con equidad, respeto irrestricto por la naturaleza, y participación de todas y todas los que somos parte del Chile hoy. Eso es lo que estamos buscando. Les cuento que aquí tenemos redes sociales, ahí están. Instagram, Twitter, Facebook, la página web que es www.bosquenativo.cl. Se les muestra al final. Y aquí hay un montón de láminas de material que ustedes pueden bajar, descargar, que son un poco el resumen o ciertas ideas principales de aquí. Y aquí la última lámina que es el sitio web que tenemos. Y tiene una pestaña completa dedicada a este nuevo modelo forestal, eh, y está el libro descargable, el primero. El segundo no es descargable porque lo tenemos con una editorial, entonces lamentablemente no podemos ponerlo así a libre disposición. Pero sí hay material, que lo pueden ver ahí, que es esta misma presentación, hay minutas, hay resúmenes, hay láminas, hay un montón de información que, que pueden visitar. Con eso termino Andrés. Muchas gracias, Jennifer. Aprovecho de reforzar eso último que dijiste porque hubo una consulta en el chat por eh, la, la posibilidad de acceder a esta presentación y bueno, reforzar eso que, que va a estar disponible también en nuestra página web junto con el resto de la información que nosotros usamos para, para difundir estas temáticas que son de todo nuestro interés. Así está que, ya todo ah, disponible, ¿eh? ya lo pueden descargar, siempre han podido. Claro, pues ahí pueden descargar está... toda esta información. Sí. Bueno, muchas gracias Jennifer por tu presentación. Eh, bueno, deja marcado un poquito el contexto, ¿no es cierto? En el que estamos desarrollando este conversatorio. Eh, y sin más preámbulos, vamos a ir rápidamente al, al próximo expositor, eh, al cual agradecemos, por supuesto, que eh, haya accedido a compartir con nosotros algunas opiniones. Eh, eh, y nos va a hablar de ecosistema nativo y una constitución ecológica. Eh, es el profesor Ezio Costa, que eh, es el profesor Eso Costa, es abogado, magíster en ciencias, en regulación, doctor en derecho, director ejecutivo de la ONG FIMA y profesor de Derecho Ambiental e investigador del Centro de Regulación eh, y Competencia de la Universidad de Chile. Ha dedicado su carrera al estudio, la educación, la docencia y la litigación en torno al medio ambiente y los derechos humanos. Cuenta con varias eh, publicaciones, entre las que destacan Participación Ciudadana, Conceptos Generales, de liberación y Medio Ambiente, Derecho Ambiental y eh, el libro Hacia una Constitución Ecológica, de la cual el profesor Costa nos va a dar una, una reseña en, en su intervención eh, a continuación. Profesor... Costa, si está eh, listo para intervenir, le dejamos la palabra a su disposición. Uh, muchas gracias, eh, Andrés, muchas gracias al, a la Asociación eh, de Ingenieros por, por estar en el programa por invitarme, yo feliz de eh, poder conversar con ustedes, también de Escucharon lo que se acaba de exponer, que es un libro muy interesante, me compré el, el que está con la editorial, así que eh, se lo recomiendo. Igual eh, que bueno, el otro está gratis, mejor todavía. Eh, me, me toca, me pidieron que hablara de, eh, la, de la constitución ecológica, y la constitución ecológica, eh, para, a, a, voy a hablar de ella, tengo los diez minutos, eh, quiero referirme a qué significa primero la constitución ecológica y después voy a... Eh, mencionar algunos de los elementos principales que contendría esta Constitución Ecológica. Ese es el orden de la exposición. Entonces, eh, primero que nada, cuando hablamos de Constitución Ecológica, eh, no nos estamos refiriendo a que la Constitución completa sea una Constitución Ecológica, sino que nos estamos refiriendo a un grupo de normas dentro de la Constitución que refieren a la protección del medio ambiente como una de las cuestiones principales de las que se tiene que hacer cargo la organización social que se produce a través de la Constitución. Esto no es una cuestión que sea una idea eh, propiamente chilena eh, y tampoco que la Constitución ecológica sea una idea novedosa por sí misma. En las constituciones existen otros cuerpos normativos que que eh, entrelazan distintas normas para generar este mismo efecto. Y por ejemplo, algo que es muy más conocido que la constitución ecológica es la constitución económica. Y uno puede buscar en, en distintos eh, libros en Internet que, a qué refiere la constitución económica y cómo en la mayoría de las constituciones del mundo existe esta constitución económica, que son varias normas que, como les digo, se entrelazan para formar un, eh, una, una preocupación central dentro de una constitución. En el caso de la constitución ecológica, ya tenemos eh, en Latinoamérica otras constituciones que contienen constituciones ecológicas. La de Colombia, la de Ecuador, la de Costa Rica, ya reconocen los autores en esos países que existe esta conexión entre distintas normas de sus constituciones que llevan a tener una constitución ecológica. El caso chileno no es así, o no era así, o no ha sido así, esperemos que sea así desde eh, mediados de este año, cuando tengamos el plebiscito de salida. Eh, no ha sido así porque, bueno, nuestra constitución es del año 80, en el año 80 todavía no estaba tematizado, de, de la forma en que está tematizado hoy día, el medio ambiente, para el derecho no era una preocupación central, ni nada similar, de hecho era una, era, una, era una novedad en el año 80 que se pusiera el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que es lo que tenemos hoy día. Fuimos el quinto país del mundo en tener esa, esa, eh, ese derecho. Eh, hoy día en todas las constituciones. Y hoy día nuestra constitución, en cambio, ya está como quedándose atrás en lo que significa eh, tematizar la relación que existe entre la sociedad y la naturaleza. Y ese es finalmente el punto. Porque esa tematización, o sea, reflexionar sobre la relación que tenemos con la naturaleza, es una cuestión que tampoco se produjo hace tanto tiempo sino que se produce recién desde los años 60, 70 en adelante, en, en, en, en términos de crisis, en términos de daño. Por supuesto, nuestra relación con la naturaleza está tematizada desde los primeros filósofos, desde las primeras personas que nacieron en este planeta en adelante. Pero en términos de la capacidad o la posibilidad que tenemos como sociedad de alterar los ciclos naturales y por lo tanto de poner en peligro nuestra existencia y también la existencia de la naturaleza, eso es algo que recién viene tematizándose desde fines del siglo pasado, porque fue cuando nos dimos cuenta que efectivamente eh, estábamos produciendo eso, esos daños. Hoy día estamos en un punto eh, muchísimo más avanzado en términos científicos y también en términos de la discusión eh, filosófica, sociológica, respecto de cómo... Eh, respecto del daño que le producimos a la naturaleza. Eh, en términos científicos, y ustedes lo saben muy bien, estamos en una crisis climática y ecológica donde eh, entendemos que la forma de producir, consumir eh, y llevar a cabo nuestras actividades nos tiene en un camino de aumento de la temperatura global, esa es como la visión más sencilla, a pesar de que sea muy compleja, pero la más sencilla es que nos tiene un aumento de la temperatura global, pero además nos tiene en Medio de la sexta extinción masiva de especies nos tiene en medio de una pérdida considerable de suelos cultivables, de acidificación del mar, de, de quiebre de algunos otros ciclos de nutrientes en el suelo y en el agua, y con pérdidas significativas de agua dulce eh, utilizable, bebible, en, a nivel global. Todas esas son cosas que están pasando en paralelo eh, a propósito de nuestra manera de interactuar con la naturaleza. Y entonces... Eh, cuando nos planteamos en un proceso constituyente y, y cuando entendemos que un proceso constituyente constituye a la sociedad, o sea, si bien obviamente la sociedad viene delante de antes y hay un montón de cosas prácticas, eh, estructuras, sistemas que están operando, lo que hace la constitución es sentarnos a todos juntos y juntas y decir, ya, ¿cómo queremos que sea esta sociedad de aquí en adelante? Eh, y bueno, en esa, en esa idea... Nos parece razonable y, y, y personalmente abogo por eso, a muchos de aquí también, eh, que dentro de las preocupaciones básicas de la sociedad esté la protección del lugar donde vivimos, entendiendo que solo protegiendo el lugar donde vivimos vamos a poder lograr condiciones de vida adecuadas para todos y para todas, los que vivimos actualmente y los que vendrán en el futuro. Y por lo tanto que eh, querámoslo o no una parte importante del sentido de la existencia de la sociedad depende de que las estructuras de la naturaleza se encuentren eh, protegidas se encuentren eh, sean seguras sean sanas para nuestra existencia y la existencia de quienes de quienes nos sucederán para hacer eso las eh, las la estructuras normativas la, la, las leyes la constitución eh, tienen una serie de herramientas que pueden conducir las actividades de la sociedad hacia una, una menor, eh, o un menor impacto eh, en la naturaleza y hacia una armonización entre estas actividades sociales y la, y la naturaleza. Y a eso apunta la idea de constitución ecológica. Entonces, ¿cómo generamos un camino que nos saque de la trayectoria autodestructiva en la que estamos y nos ponga en una trayectoria distinta, donde sea posible figurarse un futuro eh, más saludable eh, y, y, y posible finalmente. O sea, el futuro que, me, me carga a mí esta parte del catastrofismo, pero que el futuro en el que, si, si todo sigue igual como ahora, el futuro en el que estamos es básicamente un futuro donde el planeta no es vivible en una gran parte de las tierras donde hoy día viven personas. O el, el, la trayectoria actual, de acuerdo a los cálculos, cumpliéndoselos, si es que se cumplieron los compromisos de los países eh, por el cambio climático, la trayectoria actual es que el planeta tenga 3 grados más de temperatura eh, a fines de siglo y eso simplemente hace invivible buena parte del planeta, sin considerar las otras pérdidas. ¿no? Pero salgamos de ese catastrofismo y vámonos a lo nuestro y a nuestras posibilidades que es precisamente tener una constitución que nos lleve por un camino distinto. ¿Qué camino? ¿Cuáles son las instituciones... que se cortó la comunicación. Eso eh, fue, fue, la, fue la del expositor, parece, la que se cortó, ¿no? ¿Sí? Esio, volví sí, se cortó, hola, hola. Ahí, ahí sí. Ahora sí. Perdonen, es que sonó el teléfono con algún spam de, no sé, alguna <risa> parte de la comunicación, seguro. Eh, Puedes retomar, por favor, porque era la parte justo ahí donde estabas concentrándote en, la, en, la, en las soluciones. Vale. Eh, eh, sí, les, les estaba diciendo entonces que... Con, ¿Cuáles son las instituciones que deberían tener entonces una Constitución Ecológica? Eh, y esto, lo que les voy a decir ahora, viene de un trabajo que han hecho muchas organizaciones, muchos académicos, durante un buen tiempo. Eh, existen, y pueden buscarlo en internet, las propuestas de Constitución Ecológica de la Sociedad Civil por la Acción Climática, donde está FIMA, donde está la Agrupación de Ingenieros por el Bosque Nativo. Eh, que ha trabajado en eso, en eso eh, durante los últimos dos años. Eh, Están las propuestas de también FIMA, hay propuestas de Chile Sustentable, hay propuestas de la Red de Constitucionalismo Ecológico, que es pues, un grupo de académico, en fin, hay una serie de propuestas dando vueltas, los mismos constituyentes, sobre todo los eicos constituyentes, han hecho también propuestas en este sentido. Eh, yo la que, les, la que les voy a expresar es una resumida de eh, lo de FIMA y lo de eh, la Sociedad Civil por la Acción Climática, pero con sus ejes principales, porque hay también algunos otros. ¿no? Eh, lo importante es que entendamos que esta constitución ecológica tendría que estar en todos los espacios de las constituciones, de la próxima constitución, que generalmente son un espacio que contiene principios eh, o un preámbulo, un, un, un espacio donde se genera eh, la idea, digamos, el objetivo hacia donde vamos como sociedad. Después existe un espacio donde vamos a definirnos derechos eh, y por lo tanto los límites al poder constituido, como es que el poder constituido, el Estado, y también otros poderes, los poderes privados, pueden o no pueden operar, esos son los derechos, eh, los derechos humanos, eh, principalmente. Y un tercer espacio, que es el espacio de la creación de Estado, o sea, cuáles son las instituciones dentro del Estado que eh, podrían ayudar en términos ecológicos. Entonces, en lo primero, en lo que se refiere a los principios, eh, principios fundamentales que se han planteado son el de justicia ambiental y el de justicia intergeneracional, entendidos como distribución adecuada, equitativa o justa de los bienes y de las cargas ambientales entre quien, quienes vivimos hoy en Chile y quienes vivimos hoy y los que vivirán mañana, eso es intergeneracional y esto hace referencia a que no pueden existir cuestiones como la zona de sacrificio donde hay una altísima carga ambiental ni tampoco cuestiones como eh, la realidad que tiene Petorca y otros pueblos de Chile Montepatria, donde existe una un despojo absoluto de los beneficios del medio ambiente para la producción de algún tipo de, de, de, algún tipo de producción en el medio de la vida de las personas que están ahí. Entonces, esas dos para mostrarles como dimensiones de la justicia ambiental. Otro principio es el principio de acción climática. Y en el principio de acción climática hemos incorporado la idea de eh, mitigación del cambio climático, o sea, que Chile cumpla con sus compromisos de mitigación de adaptación, y esto es muy fundamental porque eh, la adaptación al cambio climático es la que nos va a permitir, le va a permitir a todas las personas, nos va a permitir a nosotros también, eh, poder continuar con nuestra vida en territorios que son sobre todo más frágiles. esto es una, una dimensión además que se ha abordado mucho menos en la discusión climática nacional que la de mitigación, y es más compleja, eh, está ahí incorporada. Y una tercera eh, dimensión que es la dimensión de la transición justa. O sea, ¿cómo es que pasamos de la actual economía basada en el carbono a la siguiente economía, que va a ser una economía más ecológica, independiente de si es una que nos guste más, propiamente ecológica, o una que nos guste menos, tipo capitalismo verde? Pero de todas maneras va a haber un cambio en las formas. Eh, en, en ese cambio, que exista justicia en términos de quienes reciben las cargas y los beneficios del cambio. No sean los mismos que perjudicaron a la Tierra los que se llevan los beneficios de la nueva economía, ni sean los mismos que se llevaron los perjuicios los que se llevan los perjuicios de la nueva economía. Entonces, no, vamos a, a, no, no, no parecería razonable poner, por ejemplo, más carga industrial en Quintero, eh, ahora de industrias nuevas, eh, cuando se saquen las termoeléctricas y otras industrias, digamos, de la economía más antigua. Esto es un proceso largo, pero, pero para pa figurar una, un, un, un eje muy, muy central. Un tercer principio es el principio del buen vivir, el principio del buen vivir es un principio que proviene de las composiciones indígenas eh, latinoamericanas, y eh, en Chile también representadas, eh, como suma causai en Quechua, como Cume en, en Mapuzungún, en ambos casos, eh, y en todas las visiones eh, de los pueblos indígenas, la idea del buen vivir es una idea de que eh, el bienestar tiene más dimensiones que el bienestar material, eso es lo primero, y que se logra cuando estamos en equilibrio entre la vida propia, la de nuestra comunidad, y la de las otras vidas no humanas que nos rodean. Y ese, o sea, cuando yo llego a, a estar bien es cuando logro ese equilibrio. Por tanto, la persecución de un ideal es la persecución del equilibrio. En lugar de la persecución actual, materiali más materialista, que tiene que ver con el aumento de capacidad de consumo eh, como motor principal, eh, traducido mal traducido a la idea de bien común, porque la idea de bien común que proviene de la Iglesia Católica eh, no, es, no es una idea eh, tan materialista como se ha entendido posteriormente, pero hoy día esa idea de bien común que está en la, en la Constitución finalmente se transformó en una idea de eh, aumento eh, económico más que otros tipos de bienestares y eso eh, produce complejidad. Lo dejo en, que, en principio, pero lo que lo en Profesor, un par, de, un par de minutitos para ir rondeando, ¿cómo estamos? Perdón que lo interrumpa, pero... Oh, me parece fantástico. Eh, terminado, terminado. Entonces, Gracias. Eh, ya, derechos. La constitución ecológica no es una constitución particularmente centrada en derechos, eh, pero reconoce los derechos humanos eh, básicos ambientales, que son el derecho humano al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que incorpora la idea de salud para nosotros humanos y equilibrio ecológico para la naturaleza, el derecho de acceso humano al agua, es eh, esencial, reconocido en los tratados internacionales, eh, incumplido en Chile, que claramente es una de las prioridades eh, hacia el futuro, no, no, no solo del gobierno que viene, sino que hacia el futuro. Y eh, los derechos de acceso en materia ambiental, acceso a la información, participación, acceso a la justicia, que son básicamente los de escasur. Eso, eso es en términos de derechos. Una limitación al derecho de propiedad, para que el derecho de propiedad reconozca que cuando uno es propietario de un bien natural, tiene, que, tiene un deber de proteger la función, la función ecosistémica de ese bien natural eh, y un eh, reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Y los derechos de la naturaleza son una cuestión que a veces suena mucho más eh, compleja de lo que es, porque los derechos de la naturaleza en realidad son el derecho a que se respeten, y por tanto el deber de todos nosotros, a que se respeten las estructuras, procesos, funciones de la naturaleza. Eh, y por tanto como un derecho a la existencia de la naturaleza y además que en caso de ser dañada se repare o se permita su regeneración, de nuevo un derecho a la existencia de la naturaleza, planteado como derecho porque produce un cambio en el juego eh, que, de, de, del derecho al ser la naturaleza un sujeto en lugar de un objeto, pero finalmente en términos prácticos es lo que les estoy comentando. Y por último y con esto cierro un poco apurado pero no importa, eh, en términos de instituciones eh, se ha planteado la idea de tener una división geográfica que sea por cuencas y ahí estamos muy en línea eh, con lo que se comentaba antes, lo, lo que publicaron en el libro eh, la idea de la, de la división por cuenca es que si bien van a haber regiones probablemente, macro regiones o como sea, no, no está claro eso pero esas regiones, la división interna en lugar de que sea por provincias sea por cuencas y entonces la autoridad a cargo, esté a cargo de la cuenca y de la mantención de esa cuenca Entendiendo entonces el rol administrativo del Estado desde lo ecosistémico, cuestión que nos parece podría cambiar bastante eh, la forma en que el Estado se relaciona con los territorios, y eh, la creación de una defensoría de la naturaleza eh, como un organismo autónomo que se preocupe precisamente de proteger los valores de la constitución ecológica y de otras normas. Ambientales. Hay, hay, hay una idea de descentralización en general en todo esto, eh, tanto en, la, en, en los derechos de acceso como en lo institucional, la idea de que eh, eh, sean los territorios, las, las regiones o lo que como vayan a llamarse, las que tengan efectiva capacidad de gestión sobre sus modelos de desarrollo y estos no provengan de la centralidad, eh, yo creo que eso es, es, es esencial. Eh, se me fue un punto con esto termino. Eh, hay también una, la idea de reconocer los bienes comunes como bienes comunes. Eh, los bienes que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas, como el agua, el aire, los mares, eh, las altas montañas, reconocerlos como bienes comunes y por lo tanto que no pueda existir propiedad sobre ellos, ni privada ni pública. Ahí el punto más complejo de la discusión es reconocer que las funciones ecosistémicas también son bienes comunes. O sea que las interconexiones entre los elementos de la naturaleza son bienes comunes. Aunque el elemento pueda tener un propietario, aunque el árbol tenga un propietario, eh, y el, y, y, y, y, no sé, y el terreno del lado de un propietario, la interacción que existe entre esos dos elementos es una función ecosistémica y es un bien común, y reconocer eso eh, nos parece importante de cara también a la protección futura de la naturaleza. Con eso termino, muchas gracias, disculpen la demora. No, muchas gracias a usted profesor, creo que los temas que ha tratado aquí son muy interesantes para todos los que estamos en este foro, y creo que hay muchas coincidencias también con lo que nosotros estamos promoviendo como agrupación. Y también hemos estado discutiendo un buen rato con nuestros socios eh, cómo, cómo comunicar mejor estas complejidades de la naturaleza hacia los distintos actores de la sociedad. Y un poco hemos llegado a algunas conclusiones también que ahora en la siguiente presentación van a ser eh, presentadas por el, el colega Pablo Parra. Que, eh, bueno, Pablo es ingeniero forestal. Eh, ex director de la agrupación también y un activo socio en la actualidad eh, eh, columnista, eh, es coordinador de los eh, ingenieros forestales por el bosque nativo de las zonas áreas, semiáreas y metropolitana y eh, nos va a presentar ahora entonces los principios fundamentales para la gestión de ecosistemas forestales nativos que es lo que nosotros estamos pensando también proyectar hacia los distintos eh, grupos eh, y actores de nuestra sociedad en términos de los desafíos que se nos vienen. Pablo, eh, si estás listo, te paso la palabra para que tú continúes con este módulo. También te voy a avisar un poquitito antes para, para el cierre, eh, y después damos paso a eh, las preguntas y conversatorios que van a estar dirigidas por eh, la colega Jennifer Romero, directora ejecutiva de la agrupación. Pablo. ¿tamos? Gracias, gracias Adelante, por la Pablo. presentación, Andrea. Voy a, voy a compartir pantalla ahora. Tengo una breve presentación. Voy a tratar de estar el, dentro de los tiempos que me señalas. No sé si se logra ver la pantalla. Se está proyectando, yo creo. ¿Ya? Ahí se ve tu pantalla, pero aún no se ve la presentación. ¿Se ve o no? Vemos tu escritorio, no, no, no. Pablo. Se ve, se ve tu escritorio de tu computador. ¿Ahí se ve? Sí, ahí sí. Perfecto. Ahí sí. Ya, ahora voy a empezar con la proyección. cargando un poquito, está ah, un poco lento mi computadora, así que les pido disculpas por eso. Eh, bueno, eh, André ya me presentó. Eh, quiero agradecer eh, su participación en esta instancia eh, de conversación. Eh, es una temática sumamente relevante para el presente y futuro de nuestra sociedad, principalmente contemplando el escenario climático, y por qué no decirlo, también social en el que se encuentra Chile, y, y el planeta con respecto a estos problemas que nos aqueja, que aqueja toda la humanidad y la naturaleza en estos momentos. Bueno, eh, Andrés ya habló un poco de nuestra organización. Eh, la IFBN, que es como se nos conoce eh, popularmente, trata de promover el desarrollo forestal sustentable, distribución equitativa de los beneficios a la sociedad y la integración con distintos actores de esta sociedad. ¿Para qué? ...para poder enfrentar los problemas y desafíos de conservación y manejo de los ecosistemas forestales nativos. Durante el año 2021, eh, la agrupación en conjunto con la Fundación Alemana FES desarrolló un proyecto que buscaba realizar una campaña comunicacional para aumentar la protección de los ecosistemas forestales nativos. Dentro de este proyecto nos planteamos tres objetivos, como generar espacios de conversación para entregar información a la sociedad, levantar a lo menos tres principios para mejorar la condición de los ecosistemas forestales nativos, y también comprometer a tomadores de decisión a promoverlos y a organizaciones medioambientales a apoyar a difundir esta campaña. Con respecto al segundo objetivo, eh, nosotros como organización, mediante un extenso trabajo de socios y socias, pudimos levantar tres principios en torno eh, a este enfoque de aumentar la protección de los ecosistemas forestales nativos. Y estos principios que fueron levantados de manera grupal son los que yo les voy a presentar ahora en esta presentación y posteriormente se someterán a, a una conversación. Así que vamos con el primer principio, que es que debe asegurarse la sustentabilidad de ecosistemas forestales nativos para enfrentar el cambio climático. La pregunta es por qué. Porque los ecosistemas forestales nativos proveen de servicios ecosistémicos a la presente y futura generación. Cuando hablo de servicios ecosistémicos, me refiero a la biodiversidad, a la protección del suelo, la provisión de agua, la captura de gases de efecto invernadero, la belleza paisajística y también, por ejemplo, una muy popular que es la polinización. Es decir, estos son servicios muy importantes que nos provee la naturaleza y que muchas veces son imperceptibles en nuestro diario vivir. Ahora, hay otro punto interesante en este principio que hablamos de sustentabilidad. ¿A qué nos referimos con sustentabilidad? Nos referimos a que existe un equilibrio en el componente ambiental, sociocultural y económico en la toma de decisiones sobre el uso, preservación y restauración de los ecosistemas forestales nativos. Y para ello es sumamente importante que exista participación de actores públicos, privados y de la sociedad civil en políticas y normativas que favorezcan la valoración de los ecosistemas y los beneficios que estos nos entregan como sociedad. Dentro de cada principio, también se desprendieron preguntas interesantes que tratamos de contestar, como por ejemplo, ¿cómo puede incorporarse la sustentabilidad de ecosistemas forestales nativos en una nueva constitución? Bueno, la constitución actual tutela la preservación de la naturaleza y establece restricciones al ejercicio de derechos para proteger al medio ambiente. Sin embargo, no establece de manera explícita deberes de las personas para con el uso del medio ambiente o garantizar un uso sustentable de este. Por ello, una nueva constitución debiese garantizar de manera explícita el bienestar humano, la conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad, la equidad social desde un uso equilibrado del ecosistema y el reconocimiento del ecosistema como determinante para la calidad de vida de las personas. Otra pregunta es, ¿qué aspectos clave debería considerar la legislación y reglamentación para asegurar la sustentabilidad de ecosistemas forestales nativos, es decir, los instrumentos. Considerarlos como, por ejemplo, eh, sistemas dinámicos, en que procesos ecológicos determinan la provisión de bienes y servicios necesarios para el bienestar humano. También que la propiedad de la tierra no sea, una que sea una condición facilitadora y no obstaculizadora para la gestión del ecosistema eh, forestal. Y que la biodiversidad suelo y agua se reconozcan como determinantes para la seguridad nacional. Concepto que explicó muy bien Jenny en, su primera, en la primera presentación. Vamos al segundo principio, que habla sobre las políticas públicas en torno a ecosistemas forestales nativos deben construirse y asegurarse de acuerdo a la realidad territorial. ¿Por qué razón? Porque los diversos ecosistemas proveen bienes y servicios que benefician a la sociedad, existiendo así una relación de interdependencia. Esto debe considerarse la construcción de las políticas públicas, contemplando las demandas y la participación de la población que habita en los territorios. Es decir, son complementarios, no son excluyentes, como muchas veces se ha visto en el desarrollo del actual modelo. Eh, ¿Cuáles son las principales políticas e instrumentos de política asociados a ecosistemas forestales nativos? El más conocido es la Ley sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal más conocida popularmente como la ley de bosque nativo, que en su articulado hace mención a los planes de manejos, que son el instrumento para planificar la gestión del patrimonio ecológico y el aprovechamiento sustentable de los bienes eh, que este provee. Otros instrumentos que tenemos en la política forestal chilena, 2015-2035, que lamentablemente no ha visto mucho avance, tenemos el protocolo de plantaciones forestales, que tiene un carácter voluntario y no obligatorio, tenemos recientemente también la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, surgida hace un poco más de un año. Tenemos el Código Agua, cuestionado durante muchos años, y también la contribución determinada a nivel nacional de Chile, más conocido como NDC, donde se establecen eh, distintos compromisos del país en materia de eh, acciones que ayuden a mitigar y adaptarnos frente a los inciertos efectos del cambio climático. ¿Por qué es importante el enfoque territorial, gobernanza local y las decisiones vinculantes desde los territorios? Por tres razones. La primera es que para conectar los tres pilares de la sustentabilidad sociocultural, económico y ambiental. Segundo, que los enfoques participativos desde las bases son imprescindibles para el desarrollo sustentable de los territorios. Y tercero, es que amplía las oportunidades también de incluir a las personas con sus distintas visiones, culturas y conocimientos sobre los ecosistemas forestales nativos. Tenemos que recordar que los ecosistemas forestales nativos o el conocimiento que se genera no es únicamente eh, eh, autoridad o, o, o un derecho para la gente que tiene estudios, sino que toda la sociedad en el territorio puede aportar con su conocimiento desde su visión y sus experiencias. Y esa es una manera de mejorar las relaciones entre el territorio y la naturaleza, integrando a todos los actores que hay dentro del territorio. ¿Cómo puede incorporarse una visión territorial en la gestión de ecosistemas forestales en una nueva constitución? A través de la gobernanza local y ordenamiento territorial reconociendo cada territorio de acuerdo a sus particularidades socioecológicas y las relaciones de las comunidades locales con la naturaleza. Y, por supuesto, reconociendo la importancia colectiva de los servicios ecosistémicos, tanto en el ámbito público como en el privado. ¿Qué aspectos clave se debería considerar en el aspecto de la legislación y reglamentación para asegurar esta visión territorial en la gestión? Primero, actualizar y fortalecer la institucionalidad e instrumentos políticos actuales. Considerar el aprendizaje social y la reflexión en los resultados de la gestión actual. Mirar hacia atrás, ver qué se ha hecho bien y qué es lo que se ha hecho mal también. Incorporar la educación ambiental en todas las instancias de comunicación con la sociedad y en el sistema educacional del país. Democratizar este conocimiento. Y considerar la experiencia científica y técnica generada en los estudios de campo, que muchas veces se habla que hay una desconexión entre las políticas públicas y también en el avance de, de la investigación. Ahora vamos al tercer y último principio que habla sobre ordenamiento territorial. Debe considerar los ecosistemas forestales nativos como un elemento esencial. ¿Por qué razón? Porque es fundamental para la planificación del buen vivir y la conservación de estos ecosistemas. Hay que promover una planificación territorial integral. ¿Qué implica esto? Que haya un equilibrio entre el bienestar de las personas y las comunidades que se relacionan con los ecosistemas, y que esa relación también contemple la conservación de la biodiversidad de esos ecosistemas, y que no se vean menoscabadas por actividades productivas territoriales. ¿Cuáles serían los principales instrumentos de ordenamiento territorial relativo a estos ecosistemas forestales nativos, y cuáles son relevantes en la actual discusión parlamentaria? Tenemos distintos instrumentos, obviamente faltan muchos más, pero los que más llaman la atención acá son, por ejemplo, la Política Nacional de Ordenamiento eh, del Territorio, la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, la Política Nacional de Desarrollo Rural, la Ley de Bosque Nativo, el Decreto Ley 701 con sus reglamentos. Y actualmente, y recientemente, se discute un proyecto de ley que busca regular el cambio de uso de suelo tras incendios forestales, y otras catástrofes. Si bien se ha disminuido en los últimos años el número de incendios, lo que sí ha aumentado es la superficie eh, afectada por, ese, eh, por esos incendios forestales. Y hoy en día, por las condiciones climáticas, cada vez es más difícil recuperar a nuestros ecosistemas nativos. Por ende, es un tema al que hay que poner muchísima atención. ¿Qué se debe considerar en la ordenación del territorio? Bueno, nosotros tenemos que contemplar que hay derechos y deberes, y también la evaluación del costo de oportunidad. Cuando hablamos de derecho, anteponemos como un principio el respeto al prójimo y al entorno. Cada individuo que vive en un territorio debe integrarse y hacer un uso racional de los elementos que los componen. Cuando hablamos de deberes, quiere decir que las reacciones que yo realizo como individuo no pueden comprometer el equilibrio del territorio y menos, menos cavar la calidad de vida de otros individuos que viven en él Cuando hablamos de costo de oportunidad, nos referimos al costo de no realizar alguna inversión o actividad en función de otra que se consideró más prioritaria y que es más acorde con la ordenación territorial. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica el costo de oportunidad? Que se deben evaluar de forma recurrente los beneficios y perjuicios de ciertas acciones que se implementan en el territorio, para así no alterar el equilibrio y contribuir a un aprovechamiento ambiental sustentable y democrático de los elementos naturales y culturales. Y esto último es sumamente importante, porque hemos visto que en los últimos tres años ha aumentado el número de conflictos ambientales en los territorios. Es una información que ustedes pueden revisar en el Observatorio del Instituto Nacional de Derechos Humanos, donde uno de los conflictos que más hacen todo el conflicto por el agua. ¿Un tono para cerrar, Pablo? Me, quedan, me queda poquito. Dame... Un minuto y medio. Dale, dale, dale. Como, como puedo... Últimas última dos preguntas. ¿Cómo puede incorporarse los ecosistemas forestales nativos a la ordenación del territorio en la nueva Constitución? Uno, considerándose la sustentabilidad y la protección ambiental transversalmente en toda la estructura de la Constitución, reconociéndose como sujetos de derecho que contribuyen a mantener nuestra seguridad ante el riesgo generado por el cambio climático y sus efectos, y estableciendo estrategias que contribuyen a mejorar su condición actual en el, mediano y en el corto y mediano plazo, y largo plazo también, como la modificación de la institucionalidad y de los instrumentos. Y por último, para ya finalizar con la presentación, ¿qué aspectos clave debe considerar la legislación y reglamentación para regular la ordenación del territorio, teniendo como elemento fundamental la conservación de estos ecosistemas nativos? ¿Debe considerar el diseño del paisaje, la protección de las cuencas hidrográficas y el manejo de agua, protección de la biodiversidad, restauración del paisaje y dinámica ecológica, desarrollo de corredores biológicos, desarrollo local y áreas productivas, recreación, valor cultural y espiritual, contemplando todo esto para avanzar en una armonía entre, en el territorio y, y estar lo más cerca posible de la sustentabilidad. Muchas gracias por su atención. Gracias a ti, Pablo. Yo creo que, bueno, lamentablemente tenemos que ir racionalizando el tiempo y tenemos que interrumpir estas presentaciones que dan ganas de seguir, no cierto, escuchándolas y profundizando, pero bueno, el conversatorio tiene su tiempo y tenemos que racionalizar también ahí para, para poder eh, hacerlo de manera eh, eficiente. Eh, vamos a entrar entonces en la última parte. Bueno, agradecer a los tres expositores eh, y en esta última parte que es más bien eh, preguntas, pregunta, respuestas y, y conversatorio con, con, lo, con la audiencia. Va a estar a cargo de nuestra directora ejecutiva, Jennifer Romero, que va, que va a coordinar este último segmento. Jennifer, eh, ¿cómo estamos para pasarte a ti la palabra ahora en esta parte? Vamos, sí. Dale, adelante. Lo que vamos a hacer en, este, en esta ronda va a ser una ronda de preguntas porque tenemos con nosotros algunos tomadores de decisión, tomadoras de decisión. Eh, para conversar de todo esto que hemos estado hablando eh, y como pudieron ver eh, lo que presentó Pablo va muy en línea con lo que presentamos al inicio sobre nuestro modelo eh, propuestas para un nuevo modelo forestal ya como que de ahí viene todo este trabajo cierto y tratamos de plantear tres ideas para quienes Jennifer no se te escucha si, si nos quiero pegar a Jennifer ahora Jennifer, ¿me escucha? Yo sí. Ya, no te escuchamos la última parte, o oh, tal vez fui yo, pero... Ya, sí, parece que yo tenía conexión inestable. Por ahí veo a Camila Musante, no sé si Camila podrá encender su, al menos el micrófono si es que, si es que no pudiera hacerlo con la cámara, y le pido que me, me confirme si está por ahí, que quisiera dirigirme a ella. Sí, por acá estoy. Me gusta saludarte. Hola, Camila. Camila, la voy a presentar, eh, Camila es abogada, Camila Musante, abogada y magíster en Derecho Ambiental, es directora de Agua para el Pueblo y ABOFEM, ABOFEM es la Asociación de Abogadas Feministas de Chile. Eh, actualmente es diputada electa por el Distrito 14, felicitaciones, Camila. Eh, el Distrito 14 está integrado por las provincias Maipo, Talagante y Melipilla en la región metropolitana, o sea, una zona muy crítica en temas de agua, ¿ya? Ella impulsa la descentralización, el ecologismo, y la igualdad de género y la justicia climática. Eh, Camila, yo quería preguntarte en torno a lo que hemos estado conversando. Eh, el principio 2 dice que las políticas públicas deben construirse y ejecutarse de acuerdo a la realidad territorial. Quería que nos comentaras cuál es la realidad territorial del tema del agua, sobre todo, o de ecosistemas en general, en el distrito que tú vas a representar. Perfecto, dame un segundito porque me interesa poder encender la cámara y poder contestar la pregunta. Ahí sí. Hola, hola a todas las personas que están conectadas. Eh, mira, como tú bien mencionabas, el, este distrito comprende tres provincias. Eh, Existe escasez hídrica en cada una de esas provincias y las comunas que las integran declarada por y decretada por la Dirección General de Aguas, eh, hasta ahora las, la las políticas que se han adoptado desde las municipalidades han sido en, en, en materia de agua y sobre todo en el suministro de agua potable, eh, camiones aljibes, disponer de, de camiones aljibes que, que van viajando con alguna regularidad hacia las comunidades que no tienen Agua potable y en las zonas de sequía más duras, en particular en, en algunas comunas de la provincia del Maipo, como Paine, como Win y de la provincia de Melipilla donde está San Pedro, ahí donde está ubicado Agrosuper Super y, y todas las, las industrias eh, cárnicas y también eh, algunas in industrias de, de paltas que, que generan, que, que extraen muchísima agua de la provincia. Eh, esa ha sido la única solución entre comillas que han dado las autoridades de la zona eh, en torno a la crisis que existe por el, por el agua, no solamente para el consumo humano, sino como también eh, por la sequía completa de espacios, de lugares, de ecosistemas también, eh, el caso de la Laguna Culeo es una, pero... Así como ese cuerpo de agua desapareció, muchos otros esteros, estero el Inca en, en la comuna de Paine y el mismo río Maipo, han sufrido muchísimo la explotación eh, por parte de, la, de, de las grandes industrias. Eh, no han habido muchas posturas, eh, la verdad es que la ausencia de políticas públicas yo diría que ha sido como... Eh, el, el, el, mapa, el, el cuadro que, es que dibuja a este distrito eh, salvo al, algunas cuestiones que tienen que ver como te decía yo, el, la gestión de camiones en GY, en los casos extremos las personas que ya no tienen suministro de agua potable pero no vemos un diseño de políticas públicas con arraigo territorial eh, en torno a la problemática del agua y esto parece súper evidente porque por ejemplo a veces eh, vemos que mm, cuestiones que se podrían solucionar con eh, una nueva AEPR o un arranque que sea autorizado por las asociaciones de agua potable rural eh, significarían que comunidades completas tengan pozos, que tengan agua, que tengan agua a disposición, eh, no hay intervención alguna. Entonces no, yo, yo soy súper crítica y responsable también con lo que estoy diciendo porque puede sonar bastante duro, pero... Eh, en este distrito, tanto a nivel municipal como de los gobiernos provinciales, en las tres provincias que mencionaba Jennifer, respecto de, la, de, todas las, de todas las medidas que se pueden tomar por la crisis hídrica, que caracteriza, que caracteriza muchísimo también las problemáticas que hay, eh, para la pequeña agricultura, también me, me faltó mencionarlo, que, que se ha visto amenazada por, por la actividad de la minería, no hay una política o, o, o nos ha diseñado una política con arraigo territorial y eso merma también el conflicto y lo profundiza aún más incluso. El hecho de que eh, a nivel provincial, por ejemplo, no haya una claridad de cuáles tienen que ser las posturas de la delegación provincial cuando se tienen que pronunciar o o por ejemplo eh, las mismas municipalidades cuando se consulta a los órganos sectoriales dentro de, evalu de la evaluación ambiental porque se va a instalar una minera la, hay, hay un proyecto aquí de, de la minera Colonia Kennedy en una zona que está completamente seca eh, empieza a aparecer como de manifiesto que no tenemos posturas sobre este tipo de, de cuestiones que no hay una política que esté diseñada y sobre la marcha las eh, reacciones son eso, son reacciones. Son reacciones ante lo que pueden manifestar los movimientos sociales, son eh, reacciones ante cómo vaya a pronunciarse la ciudadanía, ante el levantamiento de algunos sectores, pero no hay, no hay una, una hoja de ruta y eso a mí me llama profundamente la atención, siendo que también son conflictos que ya se vienen arrastrando desde décadas. Eh, voy a dejarla hasta ahí primeramente porque no me quiero extender mucho más, porque tenemos más, más puntos que tocar. Pero ahí, si, si se me queda algo, si falta algo, Jenny, me, me lo recuerdas y volvemos. Te agradezco, Camila. O sea, en, en muy resumen, faltan políticas públicas y, sobre todo, que tengan un enfoque del territorio. Y eso no es una realidad que no es solo en tu distrito, probablemente es una realidad a nivel país, ¿verdad? Te agradezco mucho tu respuesta y veo por ahí a Rodrigo Mellado. Rodrigo, confírmame si estás por ahí, por favor. Si pudieras encender cámara, si no, no es problema. Pero si, si estás por ahí, si pudieras eh, activar tu audio. Por ahí te veo. No sé si está Rodrigo. Bueno, entonces voy a pasar. También estaba por ahí Jessica Salazar. Estoy ah, ahí, Rodrigo, sí. ahí estás, perdón. Justo sí. Me llamaron por teléfono, tuve que rechazar. Todo bien, sí, perdón. Rodrigo, mira, eh, te voy a presentar. Eh, les cuento que Rodrigo es integrante del equipo de trabajo de Vanessa Jope, esposa. Vanessa es constituyente electa por el Distrito 21, que es la zona de Arauco, y es parte de la Comisión sobre Sistemas de Justicia, órganos autónomos de control y reforma constitucional. Ella, Vanessa Jope, es abogada de la Universidad Arsis, máster en Derecho Penal en la Universidad de Sevilla, se desempeñó como abogada defensora de indígenas en el programa de defensa jurídica, PDJ, de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena de la CONAVI. Y es integrante de la Asociación de Abogadas Feministas, igual que, que Camila Musante, aboga por una ecoconstitución social y paritaria. Y está aquí Rodrigo, y Rodrigo yo te quería eh, pedir, si nos pudieras contar de esta iniciativa popular que ustedes han estado trabajando, que quieren impulsar para que nosotros tengamos conocimiento de ella. Bueno, eh, primero voy a probar audio, a veces no se me escucha bien con la cámara prendida, no sé si me escuchan bien. Sí. La vista no me cuesta el código. Sí, reforzar que junto al equipo de Vanessa provenimos también de una organización que surge a raíz del estallido social, que se llama Coordinadora Nahuel Buta Bio Bio, que como tú bien decías somos de la zona de Arauco, lo cual no quiere decir que somos de la empresa Arauco, sino que somos de la provincia. Parte de algunos somos de la comuna que lleva ese nombre, que también se ha afanado a este activismo, un nombre de un, un territorio, eh, también de la provincia de Biobío, que son ambas provincias, la Biobío y Arauco las que conforman el distrito 21, más de 22 comunas. Eh, en el trabajo conjunto que hemos realizado a, a raíz de esa coordinadora, que no solamente es el trabajo de Vanessa, sino que en paralelo también se vienen haciendo muchas cosas en torno a otras organizaciones y en torno a la diversidad de los territorios de la región entera del Biobío trabajado en encuentros por la superación del modelo forestal. ¿ya? Eh, se han hecho ya tres encuentros, desde agosto en adelante, entre los, en, lo, en los cuales se ha tratado principalmente por medio de lo, por una vía alternativa a lo que siempre se hace que como para resistir al modelo forestal por lo general se insuma de mucho conocimiento que viene desde la academia de mucho conocimiento que viene también desde, desde círculos especializados asociados a la biología o a la conservación de, de recursos, ¿cierto? Pero como de, dentro del, del, del movimiento poblador o, o de habitante del territorio que somos, eh, entendimos que esa también era una lucha. porque Finalmente las redes forestales, las redes de generalmente la industria extractivista van costando las fuentes de conocimiento, que finalmente sirven como fuentes de derecho formal también. En nuestro caso, bueno sin acusar particularmente a, a algún centro de estudio, pero es famoso por ejemplo el caso del EULA, eh, que recibe financiamiento de salmonera, eh, de forestales, entonces, bueno, están en todo su derecho, pero nosotros desde la territorialidad luchamos también contra eso. Pues así como a través de estos encuentros consecutivos, hemos podido generar esta propuesta, eh, Iniciativa Popular de Norma, que eh, recién ayer tuvimos el primer borrador formal. Ya nos costó mucho que tomara forma porque ha sido generado sin especialista y sin abogado. Hoy día va a entrar a la, a la etapa en que va a ser puesta, digamos, para la visión jurídica propiamente tal. Eh, les puedo comentar de esta propuesta, que, como les digo, va a reforzar las iniciativas que a la vez, Vanessa, junto a otros constituyentes, están trabajando, pero no es la base del trabajo que se está haciendo a la vez anterior a la Constitución para superar el modelo forestal. Eh, se ha generado un, un grupo súper amplio de constituyentes que tienen un trabajo en paralelo, entre los cuales está el, el equipo el de Carolina Viz, Carolina Sartes, Amaya Alten, Nati Yanquileo, eh, Yarela Gómez entre otros, falta incorporar a más sectores aún, pero lo que voy a poner ahora es la Iniciativa Popular de Norma, que como digo, no en cada clave, sino que viene desde el lado del conocimiento popular que hemos construido junto a diversas organizaciones de la región de hoy. En resumen, eh, tiene algunos títulos que voy a pasar a, a, a compartir, pero que, que tampoco abordan la totalidad del sistema, tratamos ¿no? de, de dejarle la pega grande de cambiar este, este, este supermercado a los constituyentes nosotros aportar una rinjera. El primer, la iniciativa popular de normas, se llama Sistema de Normas para la Superación del Modelo Forestal. El título 1 habla de soberanía, buen vivir, derechos de la naturaleza y derechos de los humanos de la, y de la naturaleza al agua. Bueno, ahí reconoce un poco los derechos de la naturaleza, el deber del Estado para garantizar el buen vivir, eh, reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos, eh, y establecer que, que la autoridad y la institución incurrirán en abandono de deberes, eh, siendo que por, cuando por acción o por omisión no aseguren el cumplimiento de estos derechos establecidos. Eh, el título 2 habla de protección y regeneración de la biodiversidad, ¿ya? apuntando a que el Estado va a reconocer como bienes naturales comunes e inapropiables la biodiversidad endémica y su información genética a grandes rasgos. Mandata al Estado también a crear un sistema nacional de protección de los ecosistemas o de protección de la biodiversidad, el cual debería cumplir diversas funciones: entre ello la información, un inventario nacional de ecosistemas, eh, asistir a la gobernanza que surjan desde las distintas entidades territoriales, que todavía no se sabe cuáles van a ser de acuerdo a la reforma del Estado. El título 3 habla de la sustitución del extractivismo por una economía para el convivir, apoyar lo que, que el Estado se involucre en esta transición de la importación de comodidad, la generación de valor agregado. Eh, en ese sentido, establece que eh, todos los procesos económicamente productivos llevados a cabo en el territorio deberán someterse a un nuevo sistema de evaluación de impacto ambiental, entre ellos las actividades de, de cultivo de la planta de especies forestales, por ejemplo, eh, mandatar una transición socioecológica socio en un plazo no mayor a 10 años, desde la promulgación de la presenta constitución, eh, los presentes procesos productivos y o contaminantes deberán ser progresivamente sustituidos por procesos productivos socioecológicamente sostenibles que reproduzcan y respeten ecosistemas naturales, saludables y coexistan de manera armónica con otras prácticas económicas sostenibles. Eh, también está el título de regulación del uso del suelo y la propiedad privada. Debido que hay que meterse con esta eh, difícil pelea, uh, porque va, seguramente vamos a, a, se va a alterar la estructura de derechos sobre la propiedad que tienen distintas autoridades sociales. Eh, algunas cosas muy claras que hicimos, que parecen pancarta, pero que quisimos establecer aquí en el ánimo de apoyar una iniciativa popular que. El Estado puede subordinar el ejercicio del derecho de propiedad a las demás garantías constitucionales expresadas en la presente constitución. La constitución y las leyes podrán establecer restricciones al ejercicio del derecho de propiedad, cumplimiento cumplimiento del rol de carácter del derecho humano y de la naturaleza. Y um, el derecho humano al agua el derecho a la vivienda no se, no se subordina en el caso alguno al derecho de propiedad decirlo así tal cual, pan, pan, vino, vino, que no sé si jurídicamente están buenas para hacer tal nivel de detalle, esta iniciativa la llevar El siguiente título 5 habla de la planificación y gobernanza local, donde el Estado debería asegurar que los gobiernos locales, provinciales y regionales cuenten con recursos financieros de conocimiento humano para la planificación y la gestión territorial. Eh, Mandata también a crear instrumentos con mayor participación, mayor transparencia, mayor... Eh, facilitación del acceso, eh, plataformas digitales con sistemas georeferenciales, actualizados a cargo de las instituciones locales, eh, que también puedan servir como insumo para la, la defensa de la naturaleza de las distintas organizaciones que, se, que existan. Es probable que existan comités de gobernanza local, ya sea de cuento o de otro ecosistema. es probable que también existan las figuras de guardianes de la naturaleza. Rodrigo, es, te más. interrumpo, si, si puedes ir redondeando, por favor, en honor al es tiempo. Gracias. <risa> Ay, perdón, gracias. Esta es claro, último, terminé, eran cinco títulos, esperamos de aquí seguirla compartiendo, idealmente que las organizaciones a las cuales adscriben, las personas que están aquí, eh, puedan seguirla eh, irradiando. Y eso, muchas gracias por el tiempo, me lo acaparé un poco el tiempo y les pido disculpas. Estuve súper atento escuchando todo, tomé nota para pasar a darle esto a Vanessa y a los demás contribuyentes. En este grupo que les conté al inicio y muchas gracias por su trabajo, admiración a lo que hacen hace tantos años. Esperamos poder seguir con esta senda que ustedes también eh, han instaurado. Muchas gracias, Rodrigo. Igualmente, estamos todos ahí en el, en el mismo barco, parece. Te agradezco habernos contado esta iniciativa. Les recuerdo a todos que todos podemos eh, votar apoyando con firmas una vez se ingresan las iniciativas en, la, en el sitio web de la convención. Así que atentos también porque hay varias iniciativas que ya están y el plazo es el 20 de enero, así que todavía podemos apoyar a, a las iniciativas que están ingresando. Veo por ahí a Matías Fernández. Matías, confírmame si estás por ahí, si pudieras encender tu cámara o al menos el audio. Hola, aquí estoy. Muchas, Hola, muchas gracias. Hola, Matías. Estoy, estoy justo saliendo de, de una urgencia en la pega, así que por eso no, no estoy poniendo la cámara en este minuto. No te preocupes y te agradezco mucho que estés aquí. Te presento Matías Fernández Hartwick, es dentista de profesión, fue dirigente estudiantil y actualmente es CORE eh, reelecto. Felicitaciones de la provincia de Valdivia. Es presidente, entiendo, todavía me corrige Matías si no es así, de la Comisión de Medio Ambiente, Áreas Silvestres, protegidas y Humedales, ¿sí? Así es, así es, así es, así es que bueno, ha sido reelecto como les contaba con un proyecto de cambio en los territorios y desde las regiones. Eh, Matías, te, te hago una pregunta muy breve, eh, Matías está acá en Valdivia, entiende igual que yo, mira, por ahí tiene la cámara, muchas gracias. Eh, nosotros hablamos de algunos principios y el tercero hablaba de que el ordenamiento territorial debe considerar a los ecosistemas forestales nativos como un elemento esencial. Yo quería preguntarte si en la comisión, si en la alcaldía, si en la provincia se habla de los ecosistemas forestales nativos, de la importancia que tiene y si es que la, los políticos, digamos, eh, conocen la relevancia de estos ecosistemas. Eh, oye, muchas gracias por la pregunta. Primero vuelvo a reiterar mi disculpa, no haber podido conectarme antes. Surgió una urgencia en último minuto. Lo tenía su programa a las 12 y cuarto y lamentablemente cosas de, de la pega. Eh, y con respecto a la, a la pregunta, mira, eh, la Comisión de Medio Ambiente es una comisión relativamente nueva para, a nivel regional, entendiendo como el elemento nacional de, de, de las discusiones sobre medio ambiente en términos generales a nivel de la Cámara de Diputados, etcétera pero es una comisión que se instala rápidamente en el Consejo Regional al minuto de que eh, el Consejo Regional es elegido democráticamente. Recordemos que, que el Consejo Regional se elige democráticamente desde eh, las elecciones del 2013. Por ende, este es el tercer Consejo Regional elegido democráticamente. Y ya en el primer Consejo Regional elegido democráticamente se levanta esta Comisión de Medio Ambiente a la Ciudad de que era parte antes de la Comisión Social. Y, y dentro de las áreas, y, y puedo decir como con, con, con certeza, o sea, como uno de los elementos que se ha levantado de dentro de la Comisión de Medio Ambiente es la protección como, como elemento general, pero a su vez también con eh, el entendimiento integral de la protección, no, no solamente a rajatabla, de cerrar un espacio y dejarlo cerrado y que nadie más pueda... Eh, verlo, eh, eh, eh, no, no solamente desde lo turístico, no, no solamente conocerlo, sino que también interactuar y poder incluso generar eh, soluciones a partir del de, eh, propio medio ambiente. Entonces ahí había un trabajo esencialmente abocado hacia o sea, los humedales en primera instancia, ese es como uno de los focos que tomó el Consejo Regional, tanto en el diagnóstico regional de eh, humedales urbanos como también con eh, otras iniciativas agosadas en otros eh, eh, elementos ejecutores, como el Ministerio del Medio Ambiente y las distintas municipalidades. Pero, yo, yo, y, y cae la coincidencia, nosotros justo en la próxima sesión del Consejo vamos a empezar a, a discutir y conversar en términos generales a partir de una experiencia muy particular que pasa en la Isla del Rey con el manejo sustentable, el, el manejo, perdón, de, y la depredación que ha habido con respecto al bosque en la Isla del Rey y su impacto que ha tenido sobre las cuentas hidrográficas particularmente, eh, donde pretendemos iniciar es una discusión que muchas veces se ve solamente desde lo eh, particular en lo institucional. ¿Qué quiere decir con esto? Que en, la, en el Consejo Regional nosotros, aparte de las discusiones que podamos dar y planes de inversiones focalizados que podamos generar, también vemos los proyectos que entran al sistema de evaluación ambiental. Y muchos de los proyectos que entran al sistema de evaluación ambiental precisamente conllevan eh, la tala, reforestación, etcétera, de distintos elementos eh, de bosque, ya sea nativo o monocultivo, que existen acá en la región, y por ende, eh, eh, este segundo paso que queremos dar es abrir esa discusión hacia un elemento que es muy fuerte, acá yo he podido tener la, la suerte de estar en varios espacios donde hemos hablado sobre la temática que hoy día nos convoca, pero más bien en el Consejo es un elemento que ha sido difícil de integrar. ¿Por qué? Porque también el Consejo tiene unas diferencias de talla eh, y de concepción sobre la naturaleza y el medio ambiente que ha sido difícil de integrar, pero hoy, en el marco del cambio climático, en el marco de, de una mayor visibilidad de lo que sucede en el mundo medioambiental y eh, de su impacto sobre la ciudadanía, pero también sobre eh, la flora y fauna es que hoy día queremos avanzar por lo menos en integrar, eh, empezar a hablar estos temas dentro del consejo como un elemento ya eh, de línea de trabajo fija. Eh, hemos tenido varias líneas anexas, el tema de la piscicultura, lo eh, que hoy precisamente es eh, integrar, la temática con una línea de trabajo fija dentro cosas por ejemplo teniendo también la situación en la que nos encontramos. Gracias, Matías. Por ahí te perdimos un poquito, pero fue muy poco. El, en honor al tiempo, no, no vamos a poder conversar un poco más, pero yo creo que manifestamos nuestra disposición desde de, de nuestra organización a apoyar, a presentar, a, a apoyar técnicamente cualquier cosa que necesiten, ¿ya? para para hacer que esta temática sea eh, mucho más presente en, en las sesiones que ustedes tienen. Eh, por ahí vía Nicolás Ojeda, le pregunto si está por ahí. Lo mismo, si pudiera encender su cámara o su micrófono, y para que sí. podamos hacer... Gracias, Nicolás. Les cuento que vamos a hacer solo dos preguntas más, con eso vamos a cerrar el conversatorio, lamentablemente no tendremos espacio para... Para más preguntas, pero al menos podemos conversar con, con los tomadores de decisión o sus asesores que muy amablemente nos acompañan hoy. Nicolás, te voy a presentar. Nicolás es integrante del equipo de trabajo de Carolina Vilches, fue en salida. Carolina es constituyente electa por el Distrito 6, que es la quinta región, de, sin, sin San Antonio ni Valparaíso ni Isla de Pascua. Y ella es parte de la Comisión de Medio Ambiente, Carolina de la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico. Ese es todo el nombre que tiene la, la Comisión eh, dentro de la Convención Constitucional. Ella es geógrafa de la Universidad de Playa Ancha, desde hace más de 10 años es parte del Movimiento por la Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, modatima en Petorca. Es fundadora de la primera oficina municipal de asuntos hídricos del país, junto con la Unión de Sistemas de Agua Potable Rural Cuenca-Río-Petorca. Así es que con eso presento a Nicolás como parte del equipo de, de Carolina y Nicolás te pregunto, eh, desde el punto de vista eh, de, en la Constitución, si es, que, si es que tu equipo, si es que Carolina... ¿Ha podido relevar el tema de los ecosistemas forestales nativos o se habla, porque todos escuchamos que se habla del agua y de la distribución equitativa del agua, pero no se habla de los ecosistemas en sí, de dónde proviene el agua, que no solo del cielo, sino que del, del rol de los ecosistemas. Entonces te pregunto si el tema de los ecosistemas forestales está siendo tratado y si no lo es, si pudiera hacerlo. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, nosotros básicamente hemos conversado acerca del tema del ecosistema en función del principio precautorio. Eh, hace un tiempo atrás hemos estado conversando harto con, con, el, con el equipo de los ecoconstituyentes y, y hemos conversado harto sobre este tema. Hemos eh, trabajado a la propuesta del principio precautorio, que incluye eh, una mención a, a los ecosistemas... Eh, Básicamente, para explicar lo más corto posible, el principio precautorio eh, señala que cuando hay incertidumbre científica, se, eh, no es no razón para que el Estado no tome medidas efectivas y proporcionales para evitar daño eh, ambiental serio o irreversible. Eh, en, la, en, la, en la reacción que tenemos mencionada, o en la reacción que tenemos trabajada, incluimos eh, lo, eh, que esto incluye eh, la, o la aplicación del principio redactorio va hacia los ecosistemas eh, en general y también a la salud pública. El, el, tratamos de hacerlo de una forma bien amplia. Esto es algo que hemos estado trabajando también con el equipo de otra constituyente, el Salabraña. Y. Eh, la idea es, esa, esa es la referencia a ecosistemas. Entendemos que el tema de los ecosistemas en sí y el uso del lenguaje de beneficios ecosistémicos creo que se está trabajando en otra comisión. Eh, nosotros tenemos, eh, eh, por lo menos yo lo he mencionado como servicio ecosistémico, lo que incluye todo esto que hemos conversado anteriormente, pero hay otras personas que han mencionado... Eh, viene eh, eh, eh, otro, otro lenguaje en el tema de los servicios ecosistémicos que, que al final va a, apunta a lo mismo. Eh, otra cuestión importante que mencionó, creo que fue Rodrigo Mellado, que es colega mío, estudiamos juntos en la y eh, que fue un gusto verlo ahí, eh, fue un poco el tema de los conocimientos locales, eh, que son súper importantes también para este tema del, del, del forestal y de los ecosistemas. Eh, que en nuestra reacción del principio precautorio, los conocimientos locales y ancestrales de los pueblos indígenas se consideran dentro de conocimientos científico, y por lo tanto deben ser considerados por el Estado al momento de tomar decisiones. Eh, creo que Rodrigo está comentando algo ahí en el, en el chat. Discúlpenla, estoy con el teléfono porque tuve unos problemas aquí en la casa, así que mi disculpa si sí, se ve un poco raro. Así que en ese contexto lo hemos conversado en particular, eh, hemos estado trabajando bastante. Eh, lo demás de eh, otras conversaciones, eh, ahí tendría que, quizá Caro misma mencionar, pero como, como está ocupado con la votación y todo, eh, no, no me siento en libertad de discutir otras cuestiones que hayan, que hayan conversado en otras comisiones, simplemente el tema del principio precautorio que, que menciona básicamente todo el ecosistema y, y cuestiones forestales, ahí no hay problema. Y en eso me puedo extender, así es, preguntas o lo que sea, pero más allá de eso, eh, no estoy seguro en qué otras cuestiones está trabajando exactamente Carolina. Eh, yo también soy relativamente nuevo en el equipo, me, me eh, ingresé hace dos semanas solamente, así que, oficialmente, así que quizás por eso también hay un poco de falta de información ahí de mi parte. Nicolás, muchas gracias. Eh, si eres nuevo en el equipo y todo también, nuestra no toda disposición de comentarte, de... de de entregar lo que nosotros hemos podido eh, aportar hasta ahora, así es que cualquier cosa, por favor, cuenta con nosotros. Eh, y vamos a conversar también con Jessica Salazar, a quien agradezco, ella se tiene que retirar, lamentablemente. Ella también era asesora, es asesora integrante del equipo de trabajo de Carolina Sepúlveda, que también es constituyente, eh, electa por el Distrito 19, que es la zona de Itata, de Guillín, Punilla. Y ella también es parte de la Comisión de Medio Ambiente y Derechos de la Naturaleza. Eh, con esto vamos cerrando. Eh, les cuento que nosotros como organización ayer tuvimos una linda oportunidad de presentar estos principios también frente a la Comisión de Medio Ambiente de la, de, de la Convención. Así es que por eso que también eh, contamos con algunos de los, de los asesores de, de las personas que estuvieron ayer ahí. Así es que eso es una, una buena noticia, podemos también hablar de los, de los ecosistemas forestales, pudimos ahí en esa instancia. Con esto voy cerrando, agradezco también a Fundación FES que ha permitido hacer este conversatorio y te dejo la palabra Andrés para el cierre de, de esta jornada. Gracias Jennifer. Eh, bueno, lo primero, eh, un, un enorme agradecimiento a los expositores y en mi calidad de vicepresidente, también quiero agradecer a todas las personas que se conectaron por su interés en estas temáticas. Nosotros como agrupación estamos absolutamente disponibles eh, para apoyar cualquier tipo de iniciativa y los dejamos cordialmente invitados a las próximas que estaremos organizando. Pero al mismo tiempo les ofrecemos apoyo en, en algunas iniciativas que se están discutiendo. A mí me da mucho gusto haber escuchado en, este, en esta sesión de guía, en este conversatorio, eh, personajes o personas o actores distintos, pero preocupados de las mismas temáticas que son las que nosotros estamos promoviendo. Eh, sin duda agradecer enormemente al profesor Costa, ¿no es cierto?, que nos ha iluminado, nos ha ilustrado ahí sobre sus planteamientos sobre la constitución ecológica, pero también me pareció muy interesante que eh, sea, sea consistente, ¿no es cierto?, esas preocupaciones con lo que planteaba, por ejemplo, eh, la diputada electa Camila Musante eh, o los asesores de convencionales, Matías, Nicolás, eh, Jessica, o, no, perdón, Matías Escores, ¿no es cierto? Eso nos muestra un poco que los diferentes actores eh, están visualizando las mismas problemáticas que nosotros promovemos desde nuestro mundo más, más especializado, más sectorial, que son los bosques, los ecosistemas, serofítico, la naturaleza. Eh, quedamos plenamente eh, conformes y satisfechos con los resultados de este eh, conversatorio, a pesar de que, bueno, había que hacerlo de manera muy concisa por los tiempos disponibles de cada uno de nosotros. Sin embargo, creo que se cumplieron plenamente los objetivos que nos habíamos planteado y por eso estoy tremendamente agradecido de todos los que eh, aportaron en estas discusiones y pido al mismo tiempo la comprensión de todos aquellos eh, eh, colegas eh, eh, o interesados en estas temáticas que están conectados que lamentablemente no pudieron o no no pudimos darle la palabra no pudieron participar en este conversatorio eh, y que sigamos adelante con esta con este tremendo desafío en los tiempos de cambio de cambio que estamos viviendo en nuestro país que justamente debe llenarnos de expectativas y esperanzas de poder influir con mayor eh, fuerza con mayor eh, eh, eh, decisión tal vez en, la, en, la, en las iniciativas que se están eh, desarrollando y que este año 2022 se tienen que concretar eso por mi parte, muchas gracias eh, muchas gracias a los expositores y podemos ir cerrando este conversatorio hasta una próxima oportunidad les agradecemos mucho, que estén muy bien chao chao